Continuando con el módulo de rectificación de medio no controlado, vamos a ver el tema 7, carga resistiva capacitiva. Este tipo de carga se utiliza cuando requiere ser rectificación en tensión. Entonces, tenemos la topología del puente que está conformada por una fuente, el diodo y en este caso la carga está en paralelo, la resistencia y el condensador. Eso define que la corriente sobre la carga es la superposición de la corriente del condensador más la resistencia, es decir, C de SADT más. BC entre R. La fuente que vamos a considerar es una fuente sinusoidal de la forma raíz de 2B seno omega T. Entonces tenemos que cuando el diodo conduce sobre la carga aparece la tensión de la fuente. Con el diodo en abierto, la tensión en la carga coincide con la tensión del condensador y lo que vamos a ver es el proceso de descarga de la tensión del condensador a través de la resistencia. Generalmente la componente conduce desde el ángulo alfa, hasta el ángulo beta, en este caso el ángulo beta siempre es mayor que pi medio, es decir, 90 grados. Entonces en la gráfica vemos en color rojo la corriente y en color azul la tensión de la carga, la cual coincide con la de la fuente entre alfa y beta. Posteriormente a beta vamos a tener el proceso de descarga hasta tanto el condensador iguale la tensión de la fuente. En ese momento el diodo queda polarizado en directo, y empieza nuevamente a conducir hasta que la corriente pase por cero, que nuevamente empiece el proceso de descarga. Entonces vamos a analizar las expresiones y vamos a ver el contenido armónico. En el contenido armónico vemos en azul la tensión, en rojo la corriente. Tenemos un alto valor medio de tensión comparado con el contenido armónico de corriente. Y esto es debido a que esta configuración topológica me permite o favorece la rectificación en tensión. El contenido rojo podemos ver que la fundamental supera el valor medio, es decir, volvemos tenemos un pulso de corriente que tiene todo el contenido armónico. Mientras que la tensión básicamente tiene la componente media, la fundamental, y se extiende rápidamente a partir de la armónica 3. Entonces, cuando conduce, es decir, entre alfa y beta, la tensión queda determinada, la tensión de la carga es igual a la de la fuente. Utilizando la expresión 49 y sustituyéndola en la ecuación de corriente, tenemos la expresión de corriente de la carga cuando conduce el diodo. Definiendo Q como el producto de omega CR, se puede escribir la ecuación 50 en función del parámetro Q, es decir, y de T igual a raíz de 2B sobre R, que multiplica a q coseno omega t más seno de omega t. Se puede calcular el ángulo de apagado cuando esta expresión de corriente 52 pasa por 0, es decir, raíz de 2b sobre r, q coseno de beta más seno de beta igual a 0. Despejando, en este caso podemos obtener que q es igual a la tangente de beta. Como beta, ya dijimos que debe superar y medios, el ángulo debe ser del segundo cuadrante. Por tanto, beta se calcula como pi menos el arco tangente de Q, de tal forma de garantizar que beta efectivamente se encuentre en el intervalo pi medios pi, es decir, en el segundo cuadrante de operación. Entonces, en este caso vemos que en el circuito beta se puede despejar directamente. Entonces, para encontrar el ángulo de encendido Debemos evaluar la corriente sobre la carga cuando el diodo se apaga. Es decir, debemos ver la ecuación de descarga del circuito. O sea, en este caso, resolviendo la ecuación diferencial 55, tenemos la tensión sobre el condensador. Es decir, la ecuación de descarga del mismo, que es función del parámetro Q, que es omega Cr y del valor final de tensión una vez que se apaga el diodo entonces para encontrar el ángulo alfa debo igualar la ecuación de descarga con la, fuente, la forma de onda de tensión de la fuente, cuando estos dos puntos se igualen, el diodo queda polarizado en directo y vuelve nuevamente a conducir es decir, en la expresión 57 tenemos la igualación de la ecuación de descarga con el nuevo periodo de la fuente de tensión en este caso la ecuación 57 es una ecuación trascendental porque alfa aparece tanto en la exponencial como en el seno es decir en este caso particular, en este problema vemos que beta se obtiene de forma directa, de forma analítica y alfa es la que procede a la ecuación trascendental entonces calculando el alfa mediante, ecuación, mediante métodos analíticos se puede obtener el valor de encendido de la fuente de tensión y podemos evaluar la tensión media del de puente sobre la carga que va a ser función del ángulo alfa, del ángulo beta y de los parámetros del circuito, es decir, de Q. De esa forma podemos obtener la tensión media. Con esto, Terminamos el módulo de rectificación de media onda no controlado. Hemos visto cuál es el comportamiento del rectificador para distintos tipos de carga resistiva, inductiva, resistiva-inductiva y carga activa. Siendo la carga activa la más genérica y a partir de este momento de este módulo vamos a analizar únicamente los distintos comportamientos con carga activa debido a que la carga más genérica y los otros son casos particulares. Finalizamos el módulo viendo una aplicación de rectificación por tensión, que es el caso del rectificador resistivo capacitivo, que nos permite darnos cuenta que no siempre alfa se determina de manera analítica y beta origina la ecuación trascendental. En este caso particular vemos que los papeles se invierten. Entonces siempre para el análisis de este tipo de puente, básicamente tenemos que darnos la cuenta la topología que estamos siguiendo las ecuaciones de Kirchhoff para esa topología, cómo cambia la topología en función de que si el interruptor o el diodo, en este caso, está encendido y apagado, y cuáles son las condiciones de encendido y apagado, cuánto es el valor de alfa y de beta de cada uno de los diodos que puedan conformar las distintas topologías que hemos estudiado. Agradecemos su atención y los invitamos a continuar viendo los distintos módulos del curso de Electrónica de Potencia.